Y nacerá de nuevo esta palabra, tal vez en otro tiempo sin dolores, sin las impuras hebras que adhirieron negras vegetaciones en mi canto, y otra vez en la altura estará ardiendo mi corazón quemante y estrellado. Pablo Neruda Nosotros tenemos muchas cosas para vencer eh, juntos, como por ejemplo el modelo neoliberal, que es el mayor enemigo del movimiento sindical. De ahí que el modelo neoliberal jamás va a respetar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Y esos tratados de libre comercio, los tratados de libre inversión, son la herramienta del modelo neoliberal para poder avanzar y eh, sojuzgar a, a nuestros pueblos. Para nosotros lo más importante es la lucha por la paz, contra las guerras, las guerras que hoy se realizan en Irak, la guerra de Afganistán, la guerra del Palestino Árabe y las guerras continentales. Por otro lado, la lucha contra la pobreza. Si no superamos la pobreza, el movimiento sindical estará limitado. la necesidad de unidad mundial para la superación de desafíos comunes y conquista para los trabajadores lleva a la CIOLS y CMT a fundar la CSI. Así, el proceso de unidad sindical se expande por todos los continentes. La CSA puede... Decirse que es una de las etapas de la superación de la Guerra Fría. Esa Guerra Fría de la cual hemos sido víctimas todos los trabajadores y trabajadoras. Aquí todo el mundo ha sido invitado a participar y todo el mundo ha participado eh, de una u otra forma en los debates sobre eh, la creación de esta nueva central. Y firmamos un pacto de unidad de acción y programático. Con este proceso de unidad que estamos haciendo desde el 2005 y que culminará en marzo del 2008 en el Gran Congreso Unitario de la Confederación Sindical de Trabajadores de América. Las dos mayores centrales sindicales de las Américas se juntan en la CSA, espacio de representatividad de más de 24 millones de trabajadores en todo el continente. El proceso de unidad se abre también para las centrales nacionales independientes. Para nosotros, la decisión de ingresar a la Confederación Sindical de las Américas fue el resultado de un proceso participativo con mucho debate interno. Para nosotros es un hecho histórico, trascendente. Creo que empezamos a dar los pasos para construir una expresión del sindicalismo en las Américas que sea capaz de pararse frente al poder. La unidad sindical tiene que ser política en el sentido exacto del término. ...y sindical en la perspectiva de la acción. El Congreso de la CCA es un congreso de mucha expectativa, de mucha importancia. Estamos motivados, entusiasmados, porque sabemos que la dirección que va a estar conformada... ...está impregnada de un entusiasmo caracterizado por consecuencia, honestidad y compromiso. Brasil, São Paulo, con casi 20 millones de habitantes en su región metropolitana será a sede da CSA. Quando o assunto é de interesse dos trabalhadores, interesse geral da classe trabalhadora, nós temos conseguido muitos avanços com esse processo de unidade, de ação das centrais sindicais brasileiras. A importância da sede da CSA está colocada no Brasil é um referendo da importância do Brasil e eh, do movimento sindical das Américas com um peso importante que tem o Brasil e suas centrais sindicais. Então é importante que o movimento sindical se una em função de uma defesa em função de cada vez mais ficar forte para empreender uma ação unitária frente ao capital, frente aos governos que querem tirar de direitos, querem apenas pensar no lucro. Com certeza também a CSA vai ter uma interatividade muito mais ampla. Quais são um exemplo para que nós possamos, com certeza no futuro, diminuirmos até o número de centrais. Eu acho que vai ter a unificação de outras centrais num curto espaço de tempo que impulsar programas para la mujer el movimiento sindical continental tiene un papel clave en la promoción de políticas que modifiquen las estructuras sociales y económicas hacia el reconocimiento de la mujer trabajadora como agente activo de los procesos sociales la participación de jóvenes en el movimiento sindical también es fundamental lo fortalece y lo revitaliza esta área del sindicalismo internacional promover la transformación de sus estructuras para que sean más flexibles y puedan afiliar, representar y reivindicar los intereses y derechos de sectores laborales estratégicos como son los jóvenes. Hemos tenido la capacidad de conceptar propuestas superadoras de las diferencias y por supuesto la unidad comienza en marzo pero es un proceso que hay que ir construyendo entre todas las organizaciones nacionales. Inmediatamente después del Congreso lo que hay que hacer es vigorizar la unidad, materializar la unidad. Venimos de culturas sindicales diferentes, pero con eh, ideas parecidas e ideas similares sobre la necesidad del combate a la explotación, la dignificación del trabajador y la trabajadora, la lucha por los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Esos son los factores que nos unen. De ahí que es importante que esto se materialice en la ejecución del programa de acción. Y para empezar, el movimiento sindical debe rever su situación, debe revisarse a sí mismo, de tal forma a poder llegar a hacer los cambios que sean necesarios